Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde te encuentras. Estás viendo el título, perdí 500 mil dólares. Tú piensas a lo mejor, ah, no, eso es un texto para hacer que la gente entre. No, perdí 500 mil dólares hoy por un error que he cometido. Así es la vida de un trader. No um, es simplemente siempre ganar también se pierde y pues a lo mejor los canales que tú ves de trading ves la gente siempre ganando ganando ganando mucho mucho mucho dinero y pues las pérdidas no te enseñan pues yo soy transparente yo reconozco que pues qué quieres que te diga así es sí y bueno vamos a entrar ahorita en detalle por lo pronto um, dame un like por favor para solidaridad Solidaridad, Solís, Dari, se hace conmigo, no sé, muestra tu solidaridad, sí, por 500 mil dólares perdidos, ojalá recibo unos likes. Y comparte este video con la gente, sí. Uy, perdón, no, no, no había visto. Comparte el video en redes sociales, porque, pues, para que la gente entienda, en el mercado del criptomonedas es peligroso, es peligroso. Y inclusive gente que están muchos años en él, como yo, también pierden dinero, se gana mucho, se gana millones, pero se pierden millones también, hoy creo que el día de más liquidación en el mundo, ahí creo que 5 mil millones, ahí va medio milloncito de Ronnie, al menos 50 mil creo, pero medio millón, no crees, Lucio, bueno, yo tampoco me lo creo, Lucio, te lo juro, y ojalá alguien me, me, me va a pescar y me voy a despertar, tuve un, una pesadilla, pero bueno, no, no creo, bueno, ¿qué dicen aquí, en serio el título, sí, en serio el título, yo perdí mis únicos 80 dólares, pues Sergio, yo creo que Sergio perdió más que yo, ¿sí? Sergio dice perdí mis únicos 80 dólares, yo perdí medio millón de dólares, pero pues obviamente yo tengo más dinero para empezar. Es muy importante, es una lección que quiero que, yo, que aprendes hoy. Asegura siempre de que tú puedes el próximo día regresar al casino y poner unos chips en la mesa. Nunca, nunca pierdes todo, ¿sí? Porque ahorita yo en mi cuenta de trading, tú sabes que... Pues, yo tengo ahorros, yo tengo, estoy 100% en cripto, yo tengo varias cuentas y yo tengo también ahorros, billeteras donde yo no hago nada. Y una parte con que yo hago trading, de esta parte me quedan 100 mil dólares, 100 mil dólares. Es decir, de 600 y pico salí, bajé a 100. Ahora tengo que, con estos 100, recuperar los 500, ¿sí? Y a lo mejor lo voy a documentar aquí, voy a hacer una estrategia... Eh, para enseñar, aquí dice, Crypto Chaco, si logras reír después de 500 millones, entonces me imagino que cuántas será tu cartera, yo perdí 10 hadas, estoy llorando, pues sí, pero, pero Crypto Chaco, te pregunto, si me ves ahorita llorando aquí, <risas> Claro, tú crees que mira, 500 mil dólares, ¿qué hubiera comprado con 500 mil dólares? Una mansión enorme, un, un departamento en Miami o lo que sea. Pero es así la vida, Mi, cometí un error, no fue así que, que lo perdí, porque perdí, tuvo una urgencia, ¿sí? tenía abierto una posición y esta posición estaba eh, asegurado hasta 45 mil y tuvo una urgencia, Tuve que recoger a mi, mi hijo porque estaba con la mamá en un lugar, la mamá se sintió mal y tuve que recoger a mi hijo para que ella pueda ir al doctor. Y eh, aquí en Colombia yo no tengo internet, bueno tengo Movistar, nunca compras Movistar, nunca, nunca jamás en la vida en, en, en Colombia, nunca uses Movistar. Sí, um, yo pensé, bueno, en 20 minutos no va a pasar, no va a bajar el precio de eh, 50, 51 hasta, hasta 45 para liquidarme. Pero pues sí fue así. Regresé y Bueno, pero ni modo, hay que seguir, hay que seguir. Si no vendiste no perdiste hoy, ojalá, ojalá, hermano, ojalá, hermano creo que ya, bueno, mira el video, mira el video, ahorita te lo muestro, y créeme que no es broma, mira, tú estás viendo aquí, aquí tuve yo siempre operaciones de un millón, dos millones, tres millones, y ahora ves, bueno, tengo Ethereum todavía una posición de 205 mil dólares, que también está con 4 mil dólares en pérdidas, y tengo aquí, um, estás viendo aquí, 20 Ethereum, nada más, ¿sí? Y eh, Bitcoin, Bitcoin tengo, pues nada, eso es USDT, pero, estás viendo aquí, no hay nada. Oye, pero eso no es, ¿no? Aquí. Pues aquí ves ahorita 0.0000. ¿Sí? Pues bueno, así es la vida. Hay que recuperar, hay que empezar. Yo ya abrí otras posiciones, estás viendo aquí. Tengo Bitcoin. Otra vez abierto. Tengo Ethereum abierto. Eh, Vamos a seguir luchando y... Mira, te voy a enseñar ahora qué pienso, oh, mira, escucha primero, voy a ver primero si me escucha bien, ponme si me estás escuchando bien, me escuchas bien, sí, mira, el robot, el robot, mira, me arrepiento porque, mira, el robot, yo en los últimos días he sacado dinero del robot, sí, de mi cuenta del robot, he disminuido mucho el robot, y pregunta ahora a la gente, pregunta a la gente que tiene el robot, todos con una ganancia así, porque el robot compró, compró, compró, compró, compró, compró y pum, de repente será la vuelta y toda la gente que tiene el robot, por favor, si tú tienes el robot, si tú usaste el robot, ponme en los comentarios cuánto ganaste hoy, si tú usaste el robot, cuánto ganaste. Yo estoy usando el, el robot de Ethereum, Ethereum también, nada de liquidación, nada, nada. Eh, pura cara feliz así y de Bitcoin también pero pues muy pequeño ¿no? porque ya había sacado para empezar a la competencia pero bueno si ¿sí se escucha bueno mira te voy a enseñar ahorita lo que dije ayer, escucha bien escucha muy muy bien lo que dije ayer ¿ok? por favor escucha muy muy atentamente lo que dije ayer ¿Qué es lo que yo pienso que va a pasar? Yo pienso lo que va a pasar es que vamos aquí, tal vez tratar de pasar por aquí y tener un rechazo y regresar acá. ¿sí? Esta banda de Bollinger, tal vez, mira, tú estás viendo que sube, baja, sube, baja. Aquí a lo mejor va a ser algo así y va a ponerse acá y el precio puede hacer algo así también y tocar la banda y luego otra vez subir. Ok, entonces, lo que yo pienso que va a pasar, que aquí se va a parar la fiesta y vamos a tener un retroceso, ¿sí? ¿Cuánto sería el retroceso? Pues aquí esta banda de Bollinger. o oh, mira, estás viendo aquí, aquí tuvimos una resistencia, una resistencia bastante importante, lo has visto aquí, ¿sí? Tuve... Resistencia, resistencia, resistencia. Salió, pero nunca fue confirmado, como siempre pasa, ¿no? Cuando pasa por una resistencia, como aquí, por ejemplo, resistencia, resistencia, pasa, pum, confirma. No lo tocó, bueno, aquí lo tocó, sí, aquí casi, casi. Pero es, es siempre sano cuando se confirma un punto um, que antes estaba como... Resistencia ahorita como soporte porque para que el mercado demuestra, ¿sabes qué? Ya yo acepto este nuevo precio como precio de un eso. Lo estoy viendo ahorita eh, en un bueno análisis general. sí. bueno, ahora mira, mira lo que pasó de aquí. Bueno, por, por esta resistencia pasó como sin nada, ¿sí? Y esta caja de soporte que había puesto aquí, aquí estamos en este momento, aquí estamos, ¿sí? Esta caja de soporte nos ha servido mucho, ¿sí? Si tú lo has visto el video, ahí lo explico exactamente, nada más ahorita no encontré el lugar correcto, de que eso va a ser una, una, una, un soporte muy fuerte y ese soporte en 46.900, por eso también me confiaba salir el, con el taxi sin internet diciendo, bueno, pasa lo que pasa, de ahí no, pasam, de ahí no pasamos. Y mira, aquí el próximo de Fibon, el nivel de Fibonacci estaba en 42.600. Hasta donde llegamos, aquí arriba donde ves la L, 42.830 por 200 dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué pienso lo, lo que va a pasar ahorita? Pues nada. ¿Por qué nada? Muy sencillo. Porque esas cosas son normales. Mira, vamos a medir cuánto bajó hoy Bitcoin. ¿Cuánto bajó Bitcoin? ¿Sí? ¿Cuánto bajó Bitcoin? Bajó 18%. ¿Ok? Perfecto. Dicen, desplome, desplome, que mira el mercado. Mira ahora, cuando estuvimos aquí en el bull run, ¿sí? Cuando empezamos de subir, ¿sí? en el mercado alcista. Desde aquí, donde empezó, realmente aquí empezó, desde 10.000 empezó para subir, okay. ¿Cuánto hemos bajado? Y luego seguimos. Bueno, vamos a, a decir aquí, ¿ok? esos son cuánto? 16%. Hoy eran 18%. Aquí, ¿cuánto bajamos aquí? Bajamos 20%, seguimos. ¿Ok? Aquí bajamos... 27%, seguimos. Otra vez subir aquí, bajamos 16%. Y así, sucesivamente, ¿sí? Aquí también sube y baja 26%. ¿Sí? Entonces lo que hemos visto realmente hoy aquí es una corrección muy leve muy pequeña, nada más como pasó en tres minutos, lo que nadie esperaba, pues <ríe> se liquidaron muchas cuentas, incluyendo la mía, dime tú, ponme en los comentarios qué opinas de eso, hay que… sí, muchas gracias John, muchas gracias, por favor, fue error sacar el robot, sí sí, pero mira mmm, aprendí aprendí mmm, bastante cosas de eso primero, nunca nunca dejas una posición abierta que no está protegida y, y, y, y, y, mmm, y salte del internet primero, segundo cuando tienes algo que funciona, como yo tenía el robot sobre meses sobre meses te dije aquí deja que funcione Deje que funcione. ¿sí? Y pues nunca, nunca, nunca, nunca cometes el error de, de violar tus propias reglas. ¿Cuáles eran mis reglas? Mis reglas, pues, por ejemplo, eran que yo siempre tengo una posición long y una posición short. Eh, en caso de que una se le quiera, la otra la protege. Que pues, no va a hacer trading cuando no estás pendiente y no dejar abierto esas posiciones sin, sin um, protección pero bueno pues ya ya, ya pasó pasó así es ¿Sí? ¿quién está en la competencia o en la competencia de trading ustedes lo pueden ver entran en la competencia aquí estamos ahorita en tiktok hay gente en tiktok también vamos a verlo te lo muestro ahorita aquí Ah, bueno, un vaivit aquí, puedes verlo aquí, mis dos cuentas que con tanto orgullo había mostrado, había crecido desde muy pequeño, aquí está, uy, ya, ya perdimos, bueno, aquí todavía, sí, pues no soy el único quien... ¿Quién le pegó duro? Uy, ¿en cuál lugar estoy ahorita aquí? Aquí está, criptoavances. Menos 251 mil dólares. ¿sí? Esto es una cuenta. Menos 250 mil dólares. Pero obviamente de ahí se disminuyen los... 30 mil que había ganado. Entonces, aquí eran 280. Ah, Y aquí, no, ya, ya. ya. Aquí, el otro, la, mi otra cuenta, 150 mil dólares. Son de ahí 400 más los, los que había ganado, ¿no? 500 en total, con la cuenta de Ethereum también. Pues, bueno, ¿qué quieres que te diga? Ah, no, no, no, no habías visto, no habías visto... Bueno, voy a compartirlo otra vez, aquí lo estás viendo, aquí lo estás viendo, sí, porque seguro hay gente que dice, no, que no es cierto, ese tipo no tiene dinero, que no, cómo va a perder tanto, aquí están mis 250 mil de una cuenta, Y aquí los 152 mil de la otra cuenta, 400 y algo. Y se, se, se mira todavía, o oh, nada más la pérdida, eh, y no las ganancias que había generado anteriormente. ¿sí? En total, más o menos medio millón de dólares. Pues es penoso, es eh, sí, <ríe> me da pena decirlo, pero ¿qué quieres ¿qué haga? ¿Sí? Yo prefiero de ser transparente, de ser honesto contigo y ya mejor mostrarte cómo voy a recuperar este medio millón eh, Jero López, Ronnie, ¿qué pasó con el bot? ¿Liquidación también? Jero López, negativo, el bot como si nada, ni cosquillas le hizo eso es lo que me da más coraje, ¿por qué no dejé mi dinero en el robot? ok bueno, gracias John, ánimo, me dice. Pues bueno, mira, ahora, quiero enseñarte otra cosa. Tú sabes que no. Bueno, aquí ya, um, yo no creo que vamos a bajar más, porque aquí estamos ya en una zona donde hay bastante volumen. Uh, hemos tenido un buen, ¿dónde bueno, se lo podemos quitar ya? Sí, um, hemos tenido un buen soporte, encontrado buen soporte aquí, porque pues estás viendo aquí es una caja de mucho soporte y no yo yo no creo sí tú sabes aquí no es de creer y de imaginar pero bueno yo no creo porque si ves aquí este volumen no creo que vamos a a, a tener más bajada todo lo contrario yo creo que aquí estás viendo la media movilidad se mueve hacia arriba Vamos a ver cómo ve el de una hora. Pues el de una hora se ve bastante jodido todavía. Um, aquí el stochastic está bien. El RSI está totalmente sobrevendido. So, totalmente. Mira dónde estaba. Uy, yo no me acuerdo haber visto tan bajo el stochastic en el de una hora. Y el de cuatro horas, cómo, cómo se ve. El de cuatro horas, sí tiene todavía espacio. Mira, aquí estaban el 9 de junio estaba más abajo, pero yo no creo que vamos a tener más bajada. Mira, el ADX también nos muestra que la fuerza, la tendencia bajista está disminuyendo. Entonces, um, yo creo que ya vamos otra vez. Mira, yo creo que vamos por mucho tiempo y te lo voy a enseñar aquí. ¿sí? Mira, esto es realmente el, las líneas que alguien dijo, las líneas sin sentido que Ron está haciendo, son líneas sin sentido ah, perfecto, ok, entonces si son sin sentido, ¿por qué Bitcoin nos está respetando así? ok, ayer empecé viendo que el movimiento ya no es bajista sino alcista, de hacer estas líneas aquí ves bueno, te voy a poner el chart de una hora y si tú ves estas líneas sin sentido que estoy haciendo ¿qué exactos están? Mira, aquí estaba la caja de soporte que había yo <coughs> puesto. Si tú ves mis anteriores videos, ves que no los puse ahorita, sino ahí están. ¿Sí? Y llegamos, exacto, pero yo creo que hasta el dólar exacto, hasta el dólar exacto a esta línea. ¿Cómo sabía yo hace tiempo atrás, porque esta línea... Mira, yo la, yo la hice el 15 de agosto, así, hace dos semanas. ¿Cómo sabía yo que el día de hoy, el 7 de septiembre, va a tocar exactamente aquí? Bueno, no, un, un milímetro, no, ni, ni es un milímetro, ¿sí? Entonces, um, ¿qué, ¿qué estoy viendo ahora? ¿Qué va a pasar? Es pues muy sencillo. Bitcoin, otra vez a través de mis líneas sin sentido, se va a recuperar aquí. Y mira, por lo pronto, tenemos este soporte horizontal. Este soporte horizontal. Este soporte, fíjate, ¿sabes cuando yo tracé este soporte? Este soporte viene ya de la subida, de la última subida. Que estuvimos aquí y tuvimos un fuerte, fuerte eh, soporte aquí, ¿sí? Tanto en la subida... Cuando habíamos un retroceso y cuando ya por fin pff, rompimos para abajo, ¿sí? Y entonces esto ahorita es un fuerte soporte. Yo no creo que vamos a bajar más. Lo que yo creo que vamos a hacer es algo así. Ahorita hemos sacado mucha gente ya del mercado. Ahorita vamos a hacer algo así. Y a despacito, despacito ir para abajo. Otra vez un poco para y a subir. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. Yo no creo que vamos a bajar más, sí. Y bueno, aquí en TikTok hay gente, no, no baja en TikTok. Ya estamos aquí, Reinita. Muchas gracias por sus likes. ¿Será que baja Ethereum? No, yo lo dudo mucho que va a bajar Ethereum. Okay. Mira, ahorita vienen gente aquí. Tengo que ya terminar porque ahorita van a hacer ruido y pues hay una fiesta aquí en el hotel muchas gracias mira comparte este video sí para que se burlen un poco de mí pero bueno, bueno así es no eh, yo yo tú sabes que yo siempre soy transparente mucha gente dice ay no que ese tipo que ese es un eh, no sé qué cosa y, y no confías en él y cuidado pero bueno sí inclusive yo estoy haciendo una reality y pues eh, son cosas que pasan ¿Sí? si tú no quieres cometer los errores que yo cometo ¿sí? y quieres aprender trading desde la, las bases tenemos un trader aquí muy, muy profesional que hoy por cierto no perdió ni un centavo sino ganó um, entra en el grupo VIP, en el servicio VIP también tenemos señales, había oído muchos, muchos señales um, todos shorts pero pues, como yo no tenía internet, pues ni modo ok, y, y es más, es más, ayer en la noche abrí un short, hoy cuando me levanté en la mañana estaba súper mega feliz porque se había cerrado en ganancias, si yo hubiera dejado este, bueno ni modo, Sí, ahorita hago un plan, ahorita me siento, hago un plan, miro cuánto capital tengo um, y me hago un plan de trading exacto con una disciplina. Um, quiero tratar de, de agregar 10%. Bueno, te voy a enseñar una vez qué pasa si tú agregas el 10% al día. ¿Cuánto tiempo voy a necesitar? Mira, um, Compound Interest Calculator. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a decir, tengo 100 mil. 100 mil um, dólares, ok. Ok, y voy a ponerle diariamente, vamos a decir el 5%. El 5%, el, quiere decir que el primer día 5 mil y así sucesivamente, ok. Y, um, ¿qué pasa si hago eso dos meses? Si... Agrego dos por cinco eh, a mi portafolio, ¿ok? Por dos meses, ¿ok? No, algo algo no está funcionando. Zero years, monthly. Ah no, daily. Daily, ¿ok? si cada día agrego 5% ah, pero por... ah, no, pero me dice 2, ok interest, ok, vamos a ponerlo a, a meses ok interest daily y por qué no funciona así no, cómo tendría que hacer Ok, no sé cómo hacerlo ahorita. Interest, bueno, vamos a decir monthly. Y ahorita le ponemos um, 60 días, porque lo pongo mensual. Okay. ¿Cuánto tendríamos? Oh, 2 millones de dólares. Sí, el primer día de mil a 105. ok, ¿cuánto yo puedo recuperar mil que sean mil después de 36 días si yo agrego cada día 5% a mi portafolio entonces en más, un poco más de un mes voy a ver voy voy a estar otra vez en mil dólares ¿están viendo? sí, perfecto ok, ese es el plan que ahorita tengo que hacer y si sí, voy a estar un poco más más ambicioso y le pongo el 10% por día que es casi imposible pero si hago, si no duermo si no como si no descanso entonces voy a tener 600 mil ¿cuánto? después de 18 días 18 días pues en este, vamos a decir el 5% el 5% eso sí es posible 5% cada día ok, perfecto bueno, ya sabes, ya sabes ahorita me tengo que, voy a desconectar voy a hacerme un Excel voy a hacer aquí los trades um, a lo mejor voy a voy a conectarme Stop Loss, dice sí Paul, Stop Loss el tema es que mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi estrategia es otra, yo trabajo con Cross Margin y bueno, ni modo Pierde 500. Aquí es. Pierde 500.000 dólar, 500, dólares. Hace vídeos en YouTube. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Nitsi, Tú eres un... hombre muy... ¡Muy gracioso! Ok. Con 500.000 no había necesidad de usar apalancamiento. Podrías recuperarte de esta bajada, pero... pues lo... Um, pues sí, uh, después siempre es muy fácil de, de, de decir, ¿no? Como dice en México, desde la barra, desde la barrera, ¿cómo dicen? los toros se ven muy chiquitos. Ah, sí, chiquitos, pero bájale, bájale. <risa> bájale, para ver. Ronnie, ¿cuánto ha sido lo más que has perdido en criptomonedas? Hoy, obviamente, hoy. Nunca he perdido, ni, ni, ni, ni cerca de, de esa cantidad. si okay. Sí, Luis Eduardo, ya, ya. Luis Eduardo, ¿no me spameas el chat o te voy a sacar? Por favor, ya me hiciste la pregunta 28 veces y ya la contesté. ¿Sí? Aquí dice Nitsu, enséñanos tu gestión de riesgo. Mira, Nitsu, mi gestión de riesgo es muy sencillo yo abro una posición en long y una en short, y yo uso apalancamiento de 50 y en, en cross y uso todo mi capital sí y entonces tengo yo una, un, un punto de liquidación ridículo, por ejemplo, cuando abro un, un short, tengo um, liquidación en 999.999 999, eh, cuando bitcoin llega a un millón, me liquidan ¿ok? Bueno amigos, así es, se gana y se pierde, ni modo, Sí, hay que echarle ganas, um, vamos a seguir en la competencia, voy a tratar de recuperar lo más posible antes de que se termine esta competencia y bueno, ahí está. Nos vemos entonces más tarde, ya sabes toda la información que necesitas aquí abajo, encuentras en um, la descripción del video. Y nos vemos ya mañana, cuando ya tengo mi plan hecho, cuando ya saco ahorita un resumen de todo, cuando pues ya me pongo así de grande mis reglas del trading, porque eso, aprende de eso, aprende de eso. ¿sí? Mucha gente dice, nada ah, tienes que cometer errores para aprender. No, no es cierto. ¿sí? ¿Por qué? No necesitas que te atropelle un camión para que tú sepas que no es bueno para ti, ¿no? Puedes aprender de errores de otras personas. Aprende de mi error, aprende mi error. Eh, nunca no hagas trading cuando no estás pendiente si ¿sí? cuando eh, no puedes tú reaccionar bueno era una urgencia familiar no que tú sabes la familia siempre primero pero no lo tenía que hacer así así es gracias juan pablo ahí estamos a la orden y felicidades a todos que tienen el robot sí y todos que fueron liquidados hoy Entra a mi canal en Telegram, habla y pregunta por una persona que usa el robot. Hoy, el día de las liquidaciones más grande en la historia, creo que, de Bitcoin. Chécalo. La, mira, vamos, vamos a checar. Eso lo vamos a hacer antes de que ahorita vienen aquí. Ok. Um, vamos a checar aquí. Um, vamos a ver, liquidaciones, ok. Sí. Eh, liquidaciones liquidaciones y el robot hizo grandes ganancias. Entonces, re te recomiendo mucho el robot. Mira aquí. <risa> ah, Nombre no, ahí va el medio milloncito de Ronnie. Pero ni modo. Así es. Nada más de Bitcoin. Mira nada más BTC. ¿Cuántas liquidaciones? De Bitcoin había. Madre santa. Pero bueno, eso es así. ¿Ok? La más grande liquidación, creo que jamás que ha sucedido. Jamás, jamás, de los jamases, en la historia de la humanidad. Y el robot, ni cosquillas le hizo, ni cosquillas. Entonces, yo quiero, si tú, como yo, hoy perdiste, o si tú simplemente no haces trading porque dices, no sé hacerlo, entra, aquí abajo encuentras el enlace del robot, ¿Sí? Encuentras enlace de Bybit, te puedes registrar, recibes creo que hasta 2.600 dólares en bonos y te registras por X cosas, ¿no? Por, por depósito inicial, por recomendar a un amigo, por seguir en, en redes sociales, no sé qué. Y pide el robot. El robot no te cuesta nada, no pagas nada. El robot se paga solo. Solamente si tú ganas, de las ganancias pagas el robot. En la página encuentras toda la información, eh, te lo recomiendo mucho y me lo recomiendo a mí mismo <risas> de volver a poner mi dinero en el robot, porque el robot sabe mejor trading que yo. sí. Ok. Sí. Ok, ok. Ok, sí. Sí, Tiberium, está bien. Está bien. Todo está fake. Um, hablé con con, um, con Bybit, para que pongan un número grande de pérdida ahí, saque todo mi... <ríe> tiberium, ah, sí, sí, sí, sí, sí. Ay, cómo se inventa la gente cosas. Ronnie, ¿qué porcentaje de tu capital perdiste? El 0.00001%. <ríe> no, no te creas, sí, sí me duele mucho, me duele mucho. Créeme que... Um, y, y, y créeme que si hubiera estado yo pendiente... De esta caída hubiera salido eh, En ganancias, ¿por qué? Porque yo siempre estoy en long Y estoy en short, tú sabes que un trader Realmente no le interesa si sube o baja Siempre gana, el tema era Que yo por una urgencia familiar Tuve que salir en un taxi Llevé mis celulares y no No tiene internet Porque yo normalmente Estoy todo el tiempo en el hotel Y en el hotel tengo wifi Grave error Pero bueno, tú sabes bueno, si fue por la familia, pues así es, ¿no? Familia primero. Bueno, muchas gracias. Espero que aprendiste algo, que no cometas el mismo error que yo, y sigues aquí en este canal para ver cómo yo pues, voy a recuperar. Porque tengo que recuperarlo. Es obvio, ¿no? Entonces, nos vemos muy pronto. Arriba piensa lo que no tenemos ni un por ciento de todo lo que tienes no arriesga, no gana, así es, sí, pero no, realmente no te recomiendo hacer lo que yo hice, um, fue, fue una estupidez, estupidez, sí, esa es la palabra, una estupidez, um, no tenía que salir antes de proteger más la prote la, la, la, la, um, la posición, pero bueno, eso pasa, bueno, por suerte tenemos buenos traders aquí en nuestro equipo, en nuestro grupo VIP, que no son tan, uh, pues, tan locos como yo y ya. Entra en el grupo VIP, ahí, ahí aprendes de ellos, ¿sí? No aprendes de mí, porque si aprendes de mí, pues es una locura, ¿no? Como ves ahorita. Perfecto. Sí, mira, un día de un trader, eso lo vamos a seguir haciendo, nada más por esas urgencias que he tenido tanto ayer como hoy, um, no, no lo hemos hecho. Y el robot, ¿sí? ¿cómo acceder al robot? aquí abajo encuentras un enlace ahí está el robot, un enlace ahí te registras y listo, mira tengo que, tengo que terminar ya porque ya la niñera ya tiene, eh, ya, ya, ya se va a acabar hoy el día para ella y, y le pago hasta las 6 nada más, hay que entrevistarlos Like, sí, hay que reventar los likes Ok, muchos likes, comparte el video Y nos vemos a lo mejor más tarde si algo pasa aquí Todavía o luego tal vez Cuando ya tengo mi plan de trading, cómo lo voy a hacer Cómo llego a los 5% por día Cómo quiero recuperar ese dinero que he perdido Quédate pendiente Suscríbete al canal si no estás suscrito Y nos vemos muy pronto Que pase un excelente día Y ojo con Bitcoin Yo creo que vamos a ir hacia un lado No vamos a subir mucho, no vamos a bajar mucho